Precisamente eh, a propósito de la propuesta de la protesta del próximo lunes, Arizmendi la antigua está en las calles preguntándole al ciudadano qué opinan sobre el llamado a huelga. Adelante Arismendi. buenos días. Gracias, así mismo es. Tras la convocatoria a paro realizada por el colectivo social y popular de la provincia Duarte para el próximo lunes 14 y martes 15 del mes en curso, nosotros decidimos abordar a las personas para saber qué tan favor o no están con esta convocatoria a paro. Escuchemos. Yo estoy de acuerdo con la huelga, porque eh, este pueblo necesita trabajar, trabajar y que el gobierno se concentre en tapar los hoyos, en arreglar los caminos vecinales, en ir a los campos, que hay campos incomunicados. Pues ahí en Atillo hay una comunidad que tiene como 40 casas, que tiene dos cañitos y no le hace ni siquiera un badén. Okay. Porque eso es atraso para, para el pueblo. El gobierno no está haciendo bien, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, no estamos de acuerdo con la huelga, porque la masa pobre es la que afecta la economía. Bueno, eh, como he prometido tantas cosas a este país, eh, y no le ha quedado bien al país, tenemos que apoyarla y espero que... Que los gobierno o el presidente cumpla con toda la con todo lo que se le pide a la provincia de San Francisco de Macorís. No, no, no. Somos atasos a nuestro país. Son atasos muy malos. Usted el gobierno está trabajando, ellos tienen que dar tiempo a que trabajen y más que hay pandemia, con pandemia no se puede estar haciendo reburses. No sé por qué la huelga. Porque después hay muchos muertos. Bueno, en realidad no estaría muy de acuerdo por el simple hecho de que. Las huelgas no son beneficiarias con el medio ambiente. Que eh, no. ¿Por qué? Porque no, porque eso es lo que hace atraso el país. ¿Por qué no? Bueno, que esto está demasiado malo. Si, si se ponen a hacer huelga, mucho menos consigo no trabajo. Eso no, no le conviene a la gente, a la gente que trabaja, no le conviene a la vaina. No. ¿Por qué? Porque eso es una vagundería. Esta gente lo que quiere es. Los grupos populares aquí los que están buscando dinero. Eh. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que ensucia la ciudad y subordina el orden y todo. Ay, corazón, yo soy una persona neutral que no puedo, yo soy testigo de Jehová y no apoyo esas situaciones. No, viejo, esto está muy malo para estar haciendo huelga. Yo vivo del día a día. Yo soy mío que a mí no me conviene eso. Porque yo no veo beneficio para el pueblo, ni para uno. El gobierno está trabajando, ellos tienen que dar tiempo a que trabajen y más, que hay pandemia, con pandemia no se puede estar haciendo rebuses Eso es lo que quieren, es dinero. Gracias. del pueblo. Bueno, ¿qué Ahí pasó? Me, de, me le cortaron la despedida a, a Arismendi, lo sacaron del aire. Bueno. Un malo, esos muchachos del máster, ¿eh? <risa> Bueno, señores, hemos mira, llegado al final del programa. Ya, mira, sí. este, fíjate que hay una cosa. Nada más escuché a una sola gente decir que había que apoyar. Uno solo, de todo uno lo solo. que preguntó Arismendi. Y otra cosa, ¿te diste cuenta que todos los moteditas tienen casco? Sí. Es que la, a, de, de, de, se andan en la calle llevándose el batón sin a, a, <risa> Así es. En la despedida...